A nuestra transmisión en vivo para República Dominicana y toda parte del mundo de esta gran parada dominicana del Bronx, donde siempre los mocanos tienen gran participación. Adalberto, muchísimas gracias. Felicitarte por, tu, por tus logros. Me siento orgullosa de ver un mocano como tú, trascendiendo acá en Estados Unidos, tal cual lo hacías en Moca. Tenía el orgullo de tener mi programa antes que el tuyo. Y siempre esperaba que llegara el amigo de todos, el enemigo de nadie. De verdad que me siento contenta, estamos eh, cubriendo con el señor Darío Colomé para el programa Al Ritmo de la Noche TV de la ciudad de Nueva York. Estamos dando cobertura, 32 años de la parada dominicana del Bronx. Realmente ya conversamos con el señor Felipe Febles, una persona con quien... Tuvimos la oportunidad de trabajar con él en la oficina, fuimos como secretaria de la parada y todavía, Felipe dice, usted forma parte de la parada. Realmente el apoyo de los dominicanos se está sintiendo a medida que van pasando las horas, van llegando más personas a dar ese sí, a dar ese respaldo al señor Felipe Febles como lo ha hecho la policía, como lo han hecho los distintos canales de televisión y ustedes esta representación espectacular dando cobertura a las incidencias de esta parada. Y si te está viendo toda la provincia de España, así que saluda a tu gente, de tu pueblo, de nuestro pueblo, de nuestra provincia, que siempre también te ha seguido y te ha apoyado y yo también contento de ser parte de, de tus amistades, de ser parte de lo que es esta comunicación tan hermosa que tenemos a, a través de lo que hacemos en los diferentes medios. Bueno, aprovechar y saludar a, a todo el mundo, porque yo sé que llegamos a todo el mundo. Estamos cogiendo calor, en la mañana estaba un poquito nublado la temperatura aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora está saliendo el sol, ya estamos cogiendo el calorcito del verano, otro verano más en Nueva York. Y aprovechamos esta plataforma para mandar un saludo especial a toda nuestra familia. Desear que por favor se sigan cuidando tanto allá como aquí porque la situación todavía no ha pasado, y a pesar de eso, como guerreros, como buenos dominicanos, estamos aquí, mascarilla en mano, distanciamiento social, pero con el corazón grandote y lleno de amor para compartirlo. Y si cada año la Gran Parada Dominicana del Bronce le dedica sus entregas a una provincia ya anteriormente se le ha dedicado a la provincia de España, ¿qué podríamos resaltar? Tantas cosas hermosas que tiene nuestra provincia de España, por ejemplo, eh, la gente de Jamao, la gente de... El chorro de jamás, ¿verdad? Qué precioso. Claro. Eh, la, la comunidad de Villatrina, mi, mi pueblo donde Guanaba, tenemos la mejor tierra ¿no? guanabro, que ya estamos hermosés. O sea, que Moca, provincia es para allá, es una provincia de verdad bendecida. Tenemos playa por eh, Por, Gaspar, por Hernández. Gaspar Hernández. Claro que sí, tenemos, somos completos, eh, Adalberto. La, lo único que hay que decir ...para denotar eso es que somos dominicanos... ...y el dominicano, modestia aparte... ...no se excusan, pero somos gente sana... ...somos gente alegre... ...gente que nos gusta compartir... ...gente que nos gusta estar presente... ...en los momentos en que nos necesitan... ...por cierto, eh, quizás no sea el momento... ...pero me dicen que las oportunidades... ...hay que aprovecharlas... ...y yo aprovecho para solidarizarme... ...con la comunidad de Moca... ...hemos perdido un gran comunicador... Eh, ...allá en Moca, así que... ...me solidarizo con todos... Y nuestro corazón y nuestro sentimiento están con los mocanos. Eh, José, Valcarce, José sí, Valcácer, sí, gran, gran amigo, gran amigo, gran luchador, gran defensor de los mejores intereses de la comunidad. Yo también quiero recordar... Eh, el, Recientemente falleció un gran compañero nuestro de la comunicación acá en Nueva York. No murió del COVID, murió del corazón nuestro compañero Ramón Aníbal Ramos, a quien también le recuerdo, especialmente en este día donde él siempre estaba acá al frente de su programa Lo Mejor del Cable, nuestro compañero Ramón Aníbal Ramos. Eso es así, no podemos estar ajenos a las situaciones que pasan. De eso se trata la vida, de, de que vamos a tropezar, pero tenemos que seguir, tenemos que levantarnos. Este día es un día de júbilo, yo encuentro que es un día para celebrar, un día para felicitar a Felipe Febles por la iniciativa nuevamente de sacar al aire la parada número 32 que en una oportunidad tenía una dedicatoria, como tú mencionabas, a Barahona, pero por cuestiones de la misma pandemia, la cantidad de personas que iban a venir, no se, no se pudo concretar esto. Es una parada diferente porque es una parada más corta. A años anteriores, años anteriores hacíamos el recorrido por toda la Gran Concord, entonces en esta oportunidad es un poquito más corta, la parada y tiene también una cantidad específica de personas para participar, pero independientemente de ello, como dominicanos aquí estamos representando y apoyando a los diferentes medios de comunicación. Desde que te vi, no podía pasar por ahí sin yo venir a decirte, Adalberto, un beso, un abrazo, te quiero y me siento orgullosa. De verte, de ver tu bellonera porque no me la pierdo. No me la pierdo. Así que yo estoy pendiente ah, de todo. Y no podía por, irme. un saludo para la bellonera Mira, mira, Isi, estamos resaltando cualidades hermosas de la provincia de España. Pero hay que resaltar que Moca, aparte también de tener la mejor tierra, la mejor yuca, hombres valientes, porque estamos en la historia de la República Dominicana, pero también tenemos mujeres hermosas. Y bueno. Aquí está la prueba. Bueno. <risa> bueno yo no quería decirlo, tú me entiendes, pero sí, andan muchísimas mujeres hermosas por ahí. No, pero usted, usted es una muestra. Sí, sí, yo soy una belleza rara, pero, pero no importa, no importa. La idea es, de, no entremos en ese tema, Adalberto, por favor, que, que tú sabes, me, me sonrojo. Pero realmente muchas gracias, Adalberto, de verdad, por el, por el momento, por la oportunidad. Yo feliz, yo... Yo no sé, yo señor, ustedes me excusan, pero yo veo un micrófono, mi amor, y es que hay que hablar. Cuando te llaman, y tú eres tímido y eso, pero después hay que mandar a callar a uno. Pero realmente es algo que fluye, y más cuando uno se siente en confianza, cuando uno se siente con alguien como tú. Es una persona, ah, no, ese es un mocano, ese es de lo mío. Y me alegro de verdad sobremanera de verte aquí. Bueno, aprovechando, Isis, vamos a enviarles saludos a todos los compañeros de la Comunicación mocana, los cuales todos me recibieron con tanto cariño cuando estuvimos allá haciendo nuestro programa de televisión a través de Mocavisión. Sí, yo lo vi a usted por allá en un figureo encendido, con todas las medidas. <risa> Aún lo veo aquí también en sus redes sociales, que estuvo... ...en una fiesta con piscina y demás... Ah, mis, bico, ...lo vi, lo mis, vi... Con de, de ...es que lo tengo chequeado... ...usted cree que no, pero lo tengo chequeado... ...adalberto... ...así que a todos nuestros colegas en la República Dominicana... ...especialmente en Moca... ...un saludo muy especial... ...beso grande... ...de más está decir... ...Isis Michelli, la chica deportes, la chica noticias... ...la chica farándula... ...la chica la que está en todo, en el carnaval... ...donde me busquen, ahí estoy... ...y qué más que compartir con otro mocano, con pueblano... Adalberto Grullón, el amigo de todos el enemigo de nadie, y si usted se pregunta ¿por qué yo digo eso? Adalberto antes de iniciar su programa siempre decía que llegó el amigo de todos, el enemigo de nadie, y aunque él quiera borrar eso, o que no lo digan, yo no puedo a mí me sale solo, me fluye qué bueno, tremendo, tremendo encuentro contigo Isis, espero que Déjame ya... decirte que también están por llegar eh, Chitoki.com que es de la emisora Radio Ideal 99.5 Moca También eh, Manuel Ventura que es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Son mocanos que han venido específicamente a dar cobertura a la Parada Dominicana del Bronx Saludos para, para Yanilda y, Yanilda y, y todos los de Moca Bueno entonces una breve pausa y enseguida vamos a continuar con esta gran Parada Dominicana del Bronx